Entonces vamos a sentarnos de forma cómoda Y dejar que ese punto de energía Frente a mí Me haga sentir de nuevo En un agradable espacio Seguro y tranquilo Sentir al cuerpo cada vez más relajado Y este silencio natural, ayuda a concentrar y enfocar toda mi atención en estar aquí, donde estoy sentada, sentado, inhalando profundo. Voy a dejar que esa energía tranquila, agradable, recargue cada célula del cuerpo. Poco a poco, cada fibra y cada espacio del cuerpo regresa a un estado naturalmente de calma De tranquilidad Yo Aquí En este segundo Ya no necesito Seguir corriendo No necesito En este segundo Resolver nada Este Es un regalo De la vida para mí para poder volver a sentir paz tranquilidad mi corazón y todo mi cuerpo se sienten tan serenos tranquilos y así puedo regresar a ese estado donde el cuerpo vuelve a estar bien como ese punto radiante de energía frente a mí sentir que es como un sol de calma que alcanza al cuerpo y lo llena de esa calidad Tan suave Agradable Y sana Tanta tensión acumulada Sana Tantas emociones atrapadas Que luego se reflejan en malestar físico hoy en este segundo vuelvo a sentir mi cuerpo liviano libre tranquilo sin cargas sin tensión y así me permito Inhalar profundo E ir a zambullirme En lo profundo de mi ser A ese espacio agradable Absolutamente seguro Donde el alma Que soy yo es todo lo que tengo que saber Mi lugar En este universo Donde soy libre Donde estoy a salvo Aquí En el interior de mi propio ser En un agradable lugar de luz espiritual Puedo observarme a mí mismo En medio de esta luz pura Que refleja tanta belleza Tanta libertad, limpieza Aquí solo hay luz y todo está como tiene que estar. En este espacio espiritual de pureza, incluso mi propio ser se sincroniza en esta pureza. Mi mente tan tranquila y naturalmente pacífica, hace que mis pensamientos se vuelvan a organizar y me ayuden a sentir esta sincronía de paz en mi propio interior. Hoy, ahora, yo puedo retomar el volver a conocerme más profundo, aquí, donde estoy solo conmigo mismo, conmigo misma donde ya no necesito defender ni pelear por nada, donde abro mi corazón a aceptarme, a valorar lo que soy en verdad, a reconocer mi propia luz única, especial. Entre tantas millones de almas, yo soy un ser capaz, un alma valiente, con muchas herramientas en mi corazón, con que he afrontado muchas situaciones diferentes en la vida. Y hoy... Puedo volver a sentir... Paz... Paz en mi mente... Paz en mi corazón... Y más profundamente paz... Con lo que soy... Con lo que he sido realmente... profundidad sentir que todo lo que soy yo mi forma eterna el espíritu que soy tiene una naturaleza armoniosa adaptable liviana Y también es tan fácil acomodarme, tan fácil volver a traer luz donde había oscuridad, volver a soltar tantos apegos que me habían hecho sufrir. Tantas preocupaciones innecesarias. Y ahora, en este segundo, estoy completamente libre de todo eso. Totalmente la hermano. el amor espiritual y el cariño que siento por el alma que soy no es arrogancia es ese reconocimiento especial como si pudiera ver con unos ojos espirituales en un espejo de luz, el alma que soy, el espíritu único y especial que soy, el alma que tiene un papel que desempeñar en este mundo, el alma que ha recorrido largos caminos en esta vida, El alma que ha encontrado lo que buscaba y ha creado, aportado y está dispuesta a ayudar y cooperar más. El alma que disfruta con el bienestar de otros. Todo crea armonía en y puedo estar en armonía Con la vida Con todos y cada uno Puedo sentir Que cada situación Que afronté Y que ahora tengo que resolver Tienen una solución La armonía y claridad que siento en mi mente hoy En este segundo Hacen que todo se sienta fácil Posible Armonioso Y que yo el alma Simplemente tomo una decisión desde el corazón, desde mi propia naturaleza de alma, de paz, de armonía. Sabiendo que esa decisión es la mejor que se pudo haber tomado. Una decisión libre de egoísmos, altruista, amorosa, sin ningún apego, libre, con amor. Esa decisión es certera. es verdadera porque estoy escuchando al alma que soy para tomarla estoy armonizando mi corazón con mi mente con todo lo que soy y sé que todo va a estar bien. Y aunque las cosas puedan parecer confusas y oscuras, aunque vengan situaciones retadoras que quieran sacudir mi corazón estable, y reten mi armonía aquí dentro esta conexión con el alma que soy nada ni nadie la puede romper soy capaz de explorar sentir y aliviar todos mis temores cuando vuelvo a sentir mi naturaleza eterna de alma cuando regreso a ser libre saber que yo no estoy sola, solo Aquí, en esta dimensión espiritual, puedo sentir de forma cercana y dulce, fácilmente, al Ser Supremo junto a mí. Hoy, está ofreciendo su corazón para que que yo trepe y encuentre mi lugar en el corazón más grande y generoso que existe el corazón del ser supremo solo tiene amor solo tiene armonía para compartir y es mi derecho es mi lugar y ahí es donde pertenezco ahí es donde el alma se vuelve pura y sana. Todas las huellas del pasado Sano incluso mis propios rasgos de carácter Que no solo causan dolor y sufrimiento a mí Esos rasgos Que no traen armonía Esos rasgos se limpian Se transforman y diluyen en este amor profundo, en este amor directo, con la fuente suprema de amor. Hoy, el alma suprema me ayuda a armonizarme, al sentirlo como un dulce hermano. El hermano supremo. es hermano que me conoce. es hermano que me consiente. Y que me acompaña en mis momentos difíciles. Y que ayuda a crear momentos felices también. El ser supremo con todas sus cualidades del alma suprema que es, me hace sentir especial. Mi hermano supremo es este hermano que guía, que acompaña, que ama, que entretiene, y que orienta. Que comparte conmigo su experiencia. Para que yo también aprenda. Para que yo también vuelva a estar lo mejor que se puede estar. Mi hermano supremo. Este ser eterno. Este ser que es absolutamente dulce Me acoge en sus brazos Y sana el dolor que ha tenido mi alma por tantos años es Ese es hermano Que ha conocido mi historia desde siempre y que está aquí ayudándome a encontrar mi mejor versión de mí mismo ayudándome a tomar las decisiones y acompañándome yo no estoy sola solo el alma suprema hoy como un hermano Tiene toda su atención puesta en mí Para escucharme Para abrir mi corazón y sentir Que me están tomando en cuenta Que lo que digo y siento Es importante para el Ser Supremo y que mi propio corazón sana y se vuelve tan generoso tan puro como el de mi hermano Supremo ese corazón donde caben todas las almas del mundo, ese corazón que es capaz de armonizar hasta con los seres que lo difaman, ese corazón que también toma en cuenta cada expresión de vida en este planeta, que tiene amor. Para animales, plantas y microorganismos Amor incluso Para la maravilla de la naturaleza que son Los cinco elementos Y sentir que yo también aprendo de mi hermano supremo Dejando que ese amor se intensifique y que en mi corazón, sin importar lo que otros hayan dicho, hayan hecho, puedo sentir el sufrimiento ajeno. Puedo entender sus reacciones exageradas, van más allá de solo lo evidente detrás hay un alma con tanto sufrimiento hoy doy cabida en mi corazón a las almas mis hermanas de esta enorme familia humana y al igual que entre hermanos se discute y a veces no se tienen las mismas opiniones Hoy solo hay armonía en mi mente y corazón Hoy ya no hay pensamientos de discordia, distonantes Solo hay paz Solo hay amor para compartir Y aunque no sea con palabras, aunque no pueda decirlo directamente, estos buenos deseos que nacen y se nutren en mi corazón generoso pueden alcanzar a almas que lo están necesitando mucho. Puede llegarle incluso al otro lado del mundo donde tantos seres están dejando sus cuerpos por la guerra donde hay tanta necesidad de paz de armonizarnos de reconocer que en realidad somos una familia y que lo que nos une y conecta es amor no avaricia no mas ira solo amor paz y armonía visualizar el mundo con tanta oscuridad de conflicto teniendo esta luz espiritual suprema radiando sobre cada corazón incluyendo el mío conectándonos todos y cada uno en esta misma vibración de amor sanando y transformando tanta oscuridad mi promesa para el mundo es seguir siempre haciendo que mi corazón se vuelva como el de mi hermano supremo, así de generoso, así de sabio, así de amor, donde todos hasta los elementos de la naturaleza reciben cariño respeto aprecio amor y donde para mí el alma vale más compartir y dar desde el corazón que andar pidiendo y tomando mi naturaleza es ser generosa, como una estrella que brilla en la oscuridad, que no pide nada a cambio, porque su naturaleza es brillar. Yo el alma soy esa luz de paz, armonía, amor. Y sigo brillando en el mundo, inspirándome en el papel de muchos otros antes de mí, que han sido tan generosos, libres de todo egoísmo y han contribuido tanto en la humanidad. Yo, tengo esa misma capacidad Y hoy me Entreno A sentir a, a agradar Mi sensación de conexión De amor De compañía de transformación. Estoy listo. Lista. Para compartir con el mundo. Para volver. A estar bien. Para sentir. Mi propia naturaleza. De armonía. De amor libertad. Soy sola, solo. Y yo soy parte. Y yo puedo aportar al mundo. Y con esta dulce sensación, voy a regresar a sentirme aquí, ahora. Y si tenía los ojos cerrados, los abro. Un oh, llanto. Entonces, para hoy, y eh, ver qué sale, sale la de cambiar los pensamientos en este libro de Compañera de Dios que siempre leemos al final de cada uno de estos espacios. Entonces, para inspirarnos aún más, una bonita forma de cerrar, dice cambiar los pensamientos. Los pensamientos son como semillas y así como son mis pensamientos, así será mi actitud y mi comportamiento. Por tanto, no debería concentrarme tanto en el comportamiento erróneo como en el pensamiento que lo está causando. Necesito ser consciente de cuánto daño se causa con los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos e inútiles acaban por apartarme de mi camino. Así la tarea de un estudiante espiritual es cambiar las situaciones mediante los pensamientos. Primero debo cambiarme a mí mismo y entonces podré cambiar al mundo.